Como estaba en la, la agenda, la idea, la idea era también un poco hablar. Ustedes ya están terminando este año de la conga. Eh, muchos de ustedes están empezando su segundo año de maestría, algunos terminando la maestría y estarán pensando un poco en qué viene después, qué voy a hacer, y eso es muy normal. Entonces, la idea de nosotros, en general, no solamente con este panel, pero siempre ha sido, eh, además de los elementos eh, teóricos, de las herramientas eh, físicas, de física de sistemas complejos, física de datos energías, de las herramientas de ciencia de datos e instrumentación. Para nosotros es importante darles una red en la cual pudieran contar, porque tanto dentro como fuera de la academia, las redes son muy importantes en su desarrollo profesional. ¿Okay? Um, y eso nos motiva a tener hoy un panel de discusión sobre las perspectivas de empleo y desarrollo profesional dentro y fuera de la academia. La manera que lo quisimos hacer fue invitando a tres personas. Que han seguido y sean sus doctorados, eh, dos de ellas en física de partículas, una de ellas en eh, sistemas complejos, y ellos contarán sus experiencias, cuál ha sido su carrera profesional, cómo, cómo llegaron a donde están ahora, cómo son sus actividades del día a día, y que tengan la oportunidad de discutir con ellos. ¿Ok? Hacer las preguntas que han querido hacer. Eh, y posteriormente, al final de la presentación, al, al final del panel, también daremos unos links con algunos recursos que pueden utilizar para la búsqueda de trabajo. Bien eh, sea antes de PhD o eh, cuando estén buscando PhD, si eso es lo que quieren hacer. ¿Ok? ¿Alguien? No, no. Ya está todo dicho. Okay. Eh, presentamos a los panelistas. Sí. Ay, ¿Cómo cambiar la diapositiva? Eso. Ajá. Bueno, estos son los, los, los tres panelistas. Hoy tenemos a a Josefina, Carlos y Viviana. Eh, no sé si ustedes quieren compartir su su imagen. Aquí tenemos una foto los que pueden ver en la en la, en la la pantalla, pero no sé. Vamos a empezar con, con Josefina, quizás, para que Josefina se, se presente sí misma. Ah, que los vemos en otro lado. No, no los vemos, ahí está, allá. Sí, sí compartir. Sí, déjate. ¿no? Bueno, se ¿sí podemos dejar de compartir. Entonces, para empezar, Josefina, Carlos y Viviana van a hablar unos 3-4 minutos sobre, se van a presentar, van a hablar sobre sus carreras, eh, y luego de eso podemos pasar a la parte de preguntas. Ajá. Ahora sí ya están ustedes aquí, en, podemos verlos. Hola, muchísimas gracias. Hola. Un placer verlo. Hola. Hola. Hola. Hola, niñas. Hola. Tanto tiempo. Uy, sí, muchísimo. Sí, sí. ya son Tantos años, chica. Bueno. Eh, a ver, no sé quién quiere empezar. Yo prefiero que empiece otra persona más, que tengo un, un niño de tres años en negociación de quedarse dormido. Me conviene no, que... No, puedo otra persona. Pensar, no hay problema. No tengo ningún niño por Eso. dormir. <risa> eh, bueno, si les parece, empiezo hablando un poquito, como decía Reina, eh, presentándome. Eh, yo soy Josefina Alconada, soy de Argentina. Eh, hice mi licenciatura en física en la Universidad Nacional de La Plata. Y cuando ter estaba terminando mi licenciatura, yo me iba a dedicar más a la fenomenología pero tuve la oportunidad de ir a la Summer School del CERN, y ahí un poco me, me cambió el, el panorama y decidí cambiar de rumbo y empezar a trabajar con el experimento ATLAS del LHC. Eh, terminé mi, eh, mi licenciatura justamente trabajando para ese experimento, y en el 2012 empecé mi doctorado, eh, y en ese momento todavía no había Higgs, eh, recién era, había evidencia de la existencia del Higgs, o sea, menos de tres sigmas, eh, así que era todo muy efervescente, súper exciting, y fue, fue en esa partícula que yo eh, basé mi, mi PhD, estudié las propiedades del de Higgs en el canal de decaimiento de dos fotones a dos fotones, estudié el spin, un poco la paridad, y la sección eficaz. Cuando terminé mi doctorado, en el 2017, empecé un postdoc, eh, también haciendo estudios siempre con los fotones, y después en el 2018 empecé otro postdoc en la Universidad de Tel Aviv, eh, ahí cambié bastante el rumbo, empecé a hacer eh, física más dedicada a los leptones TAUS, por un lado hacía análisis de búsqueda que involucraban a TAUS en el estado final, eh, y por otro lado estaba a cargo del de, eh, trigger de, de Taos No sé si quizás alguno de ustedes se acuerda o estuvo presente hace unos meses, en enero de, del 2020, eh, que di una charla junto con Fernando de Data Acquisition para este mismo programa, así que un poco eso es lo que yo hacía. En, eh, en diciembre del de, de año pasado, del 2020, eh, conseguí una posición permanente, en Argentina, de nuevo en La Plata, que era lo que yo quería como investigadora Y al poco tiempo que volví, eh, me di cuenta que quizás eh, había dedicado un montón a la Academia Pero que ya no era lo que quería hacer eh, en La Academia uno la ama y le da toda su vida, pero a veces eh, es una, una relación muy particular Y decidí que quería otro desafío y cambiar un poco Y abrí Linkedin y eh, hablé con algunos amigos y amigas que, que habían hecho esta transición y busqué un trabajo como científica de datos, porque lo que nosotros sabemos hacer es analizar datos, ya sean de la naturaleza o de otras cosas y al poco tiempo estaba entrevistándome con algunas empresas y en mayo me mudé a Estocolmo y ahora soy científica de datos en una productora de música que se llama SNAFU Así que bueno esa es mi, mi introducción Gracias Josefina. Yo creo que tocas un punto muy importante, eh, de nuevo, las redes, las redes son importantísimas dentro y fuera de la academia, creo que a todos nos ha pasado buscando un postdoc, buscando un doctorado, eh, buscando un trabajo fuera de, de la academia, siempre eh, hacemos un llamado a las redes, a la gente que conocemos para saber cuáles han sido sus experiencias y, y poder guiarnos de una manera un poco más, uh, con más información, digamos. Gracias, José. Um, Viviana o oh, Carlos, ¿quién quiere seguir? Por mí está bien. Se durmió. Sí. Por <risa> por está una bien. exitosa. Me lo puedo gritar. <risa> vale, chicos, eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me, me, me entusiasma eh, que estén reunidos en la UIS, una universidad que, que quiero muchísimo, por supuesto. Yo soy Viviana. Viviana Viña, soy colombiana, eh, nací en Valledupar. Eh, en el 2009 me gradué de física en la Universidad de La UIS también. Eh, hice mi tesis en el grupo de Relatividad General. Eh, en ese momento estaba convencida de que nunca abandonaría la academia, porque siempre he sido muy estudiosa y me encantaba la universidad y el ambiente universitario en, en general. ¿no? Eh, después de, de graduarme, me fui a la hermosa ciudad de Mérida en Venezuela a la Universidad de los Andes a hacer mi maestría también en relatividad general. Eh, otro día hablamos del buen vividero que era Mérida y de la, de la calidad de los profesores de allá. <risa> eh, durante mi maestría tuve la oportunidad de, de ir a un congreso eh, de sistemas complejos que organizaba en ese entonces el profesor Mario Cosenza y quedé fechada. Eh, la universalidad de de esos sistemas y, y, por lo tanto, la interdisciplinaridad de, de, ese, de ese área de investigación me encantó. Eh, pues, y a pesar de que yo estaba muy enamorada de la matemática, de la relatividad general, eh, quería que trabajar como en un área que tuviera más aplicación, ¿verdad? Así que cuando terminé la maestría me tomé un tiempo para explorar otras áreas. En la ULA, en ese momento, no sé hoy, pero en ese momento a, había un repertorio de profesores de muy alto nivel, eh, Reina y Giovanni lo pueden confirmar y, y bueno entonces tuve la oportunidad de explorar la física de partículas de altas energías etcétera pero en cierto momento decidí que quería trabajar en el grupo de sistemas complejos eh, ya que venía coqueteando con ese área de investigación ya hacía un tiempo entonces le pregunté hablé con el profesor Mario y le pregunté que si, pues, si me pedí la oportunidad de trabajar con él y aceptó y mientras todo esto pasaba eh, el deterioro de la situación económica, social y política en Venezuela se había vuelto ya invivible, y así que decidí empezar a buscar oportunidades eh, por fuera. Eh, y ahí quiero, quiero resaltar eh, en esta parte de lo importante, la importancia de los supervisores en la vida de los estudiantes. En la ULA yo noté un apoyo por parte de los supervisores que yo nunca había experimentado y que ni siquiera había visto. Eh, la búsqueda constante de ellos, de oportunidades para los estudiantes, es una cosa de verdad um, admirable. Eh, así que cuando yo le comenté al profe Mario mi intención de, de irme, él me ayudó muchísimo con información, con cartas de recomendación. Al final encontramos esta oportunidad en Bélgica, en la Universidad de Namur, eh, para trabajar con Renaud Lambiot, que es un rockstar de Networks aquí en, en Bélgica y en, y en Europa en general. Es un hombre brillante y de una calidad humana también increíble. Actualmente es profesor en la Universidad de Oxford. Y en nuestra primera reunión me preguntó yo qué quería hacer, y entonces yo le comenté que a mí me llamaba mucho la atención la aplicación de, de redes en la economía. Puesto que esa no era como la especialidad de él, entonces me puse en contacto con profesores de otras universidades aquí en Europa, eh, y, con, y, y con el que sería mi co-advisor, Miquel Ecosia, en ese momento postdoc en la Universidad de Harvard, eh, con el grupo de Ricardo Hausmann y actual profesor en la Universidad de Copenhague. Y puesto que Ricardo Hausmann es uno de los creadores de un área que se llama Economic Complexity, él fue como el link perfecto para desarrollar el, lo que a mí me interesaba. Y fue así como creamos lo que al final fue mi tesis de doctorado, que fue eh, un estudio de la complejidad de las relaciones internacionales. Cuando uno trabaja con, con personas como tan reconocidas y tan ocupadas, le toca trabajar mucho solo. Y en el, cuando uno está en eso, se siente feo, pero al final eh, uno agarra mucha independencia y eso, y eso bueno, pues es algo que yo, que yo los, a los, las personas que están trabajando de pronto con un, un tutor que está muy ocupado, les, les los, los motivo a pensar que bueno, que ahorita de pronto se sienten un poquito abandonados, pero eso al final uno agarra mucha independencia para trabajar, solo que al final cuando eres investigador, y en tu doctorado lo que necesitas demostrar eso es que ya eres capaz de trabajar independientemente en un proyecto, ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad también de ir a, a muchos congresos y a muchas escuelas, hicimos varios modelos. El último modelo que hicimos fue para predecir conflictos eh, entre países y mostramos que, los, eh, que la relación entre países obedece en la ley de balance social. Es decir, que los amigos de mis enemigos son mis enemigos, bueno, los países siguen esa regla. Bueno, antes de terminar mi doctorado, eh, yo tomé la decisión de, de hacer el cambio al sector privado, no porque yo no estuviera encantada con la academia, sino porque para obtener una posición permanente en una universidad, pues tienes que hacer al menos un postdoctorado fuera del país donde quieres trabajar. Y pues, mi, si, puesto que yo mientras hacía mi doctorado, también al mismo tiempo iba construyendo una familia aquí en Bélgica, ya mudarme a hacer dos, tres años afuera no era para mí una opción. Eh, tengo colegas, mujeres también, que lo han hecho, que se han ido dos, tres doctorados y se han llevado con ella su familia. Pero en ese momento, digamos que para mí no era lo que yo quería. Eh, no quería entrar en esa, en ese, en esa búsqueda de, de, de postdoctorados y esa, ¿sí me Ese que en esa cambiadera. Entonces, pues, fue una decisión muy pensada muy pensada y, y bueno, pues por eso decidí, decidí hacer el cambio al sector privado. Eh, ya tengo dos años trabajando en empresa privada. Eh, este es mi segundo empleo y bueno, yo creo que en la parte de las preguntas hablaré un poco más de, lo, de, lo, de, lo, de cómo fue ese proceso y qué tan difícil fue encontrar ese primer trabajo. Gracias, Viviana Sí, gracias. Vamos a invitar a vivir a un seminario para que nos cuente un poco más de lo que estaba haciendo. ¿sí? No, no es, es muy es, es demasiado interesante, sí, sí, de verdad, que niñas es demasiado interesante. Muy cool. Me lo disfruté mucho. No, y en efecto, eh, con la situación actualmente en academia, eh, es muy común que después del doctorado tengas que hacer un postdoctorado. Sí. Y, o varios, sí. O varios, sí. Y hay, es muy competitivo, hay, claro. Es muy competitivo. Eh, Obviamente, depende mucho de la, de la situación personal de cada persona. Sí, eh, sí. Tienes el caso de Giovanni que mudó familia. Sí, exacto. <risa> Entonces, y, y la aplaudo. Es una, es una berraca. No, porque... no, es, una, es una decisión muy personal. Es una, mm. es una cosa eh, sí. que, que es muy aceptable. Y sí, sí. es importante ver las diferentes maneras en que las personas claro. están manejando a través de la academia o fuera sí. de la academia. <risa> claro, claro. Una decisión sí. muy personal, exacto. Y muy, muy familiar. O sea, de, como usted es su situación familiar, pues ahí, van, ahí ven si es posible. En mi caso, mi, mi novio tiene trabajo con el Estado y es o sea, fijo ahí, pues era complicado. Y pues la verdad que irme sola y la viajadera, ya con un niño pequeño, ya no, digamos que no. Pero no me arrepiento. De vuelta más tarde hablamos de cómo así. Sí. Sí. De repente pasamos a Carlos y luego entramos en una ronda de preguntas con, con todos. Vale, hola. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí, vale, bueno, no, gracias por invitarme y bueno, entonces, ¿qué les cuento? Mi nombre es Carlos Sandoval, eh, yo soy físico, estudié física en la Universidad Nacional de Colombia, soy colombiano de Bogotá, eh, hice allí entonces la carrera y luego hice una maestría también en, eh, en la misma universidad. Después de eso entonces eh, fui a Alemania, a Hamburgo, a hacer eh, el doctorado y eh, pues durante esa época yo soy un poco mayor que los demás o las demás eh, que han hablado hasta ahora. Eh, entonces yo cuando, cuando estaba estudiando en la universidad eh, no había en, en la Universidad Nacional un grupo de física experimental de partículas ni nada de eso, lo más cercano a la física de partículas, era algo de fenomenología, entonces yo hacía eso. Y cuando yo me fui a hacer el doctorado, yo fui como con esa idea y hacer, y hacer eso, y, pero llegué a este sitio donde había un laboratorio de física de, de partículas en, en Hamburgo, y entonces empecé, mientras hacía mi doctorado, como a, a engancharme, y me empezó a gustar el lado experimental de, del campo de la física de partículas, y tuve mucha suerte porque yo terminé el doctorado en el 2009. Este experimento que, que estaba funcionando en Hamburgo estaba en sus últimos dos años, terminó de funcionar en el 2007-2008. Y en el 2009 empezaba el LHC. Entonces, yo terminé mi doctorado en noviembre del 2009. Eh, y por cosas de, de la suerte, eh, pues pude estar... En, cuando, empezó, cuando empezaron a tomar datos en el LHC en marzo del 2010, entonces ahí ya me, me enganché con el experimento ATLAS, sigo trabajando en el experimento ATLAS desde, desde ese momento. Eh, estuve entonces allí en el, en el CERN un par de años, de postdoc, eh, y luego ya tuve que tomar una decisión, como, como han contado Viviana y Josefina, que es un poco personal creo en todos los casos, que se, en mi caso era quedarme en, en Europa y tratar de conseguir un, una, un, un trabajo fuera de la academia o devolverme y eh, seguir con ese camino eh, académico que fue finalmente por lo que, por lo que opté. Entonces yo regresé a Colombia hace ya casi eh, 10 años, en el 2012, eh, y seguí trabajando con el experimento Atlas, eh, pero desde, desde Colombia, primero en la Universidad Antonio Nariño, eh, ahora estoy en la Universidad Nacional, otra vez, de donde, donde estudié, eh, entonces ese ha sido como, como un poco eh, el camino que creo que, que escuchando ahora las, las historias de Josefina y, y Viviana, tiene ese como ese toque siempre personal, siempre hay que tomar esa, esa decisión en algún momento de, de, por, dónde, de por dónde ir y, y bueno, entonces eh, ese, ese ha sido como mi, mi historia, res, en resumidas cuentas. Gracias Carlos, no conocía tu historia. <risa> Tantos años trabajando juntos juntos por ahí, eh, sí. compartiendo, pero no, no conocía toda, toda la, la historia. Eh, este, no sé si abrimos el, abrimos sí. el panel ¿eh? sí. para la, las preguntas. Pues aquí en la sala. ¿Sí? Yo tenía una pregunta para Elvian. Eh, sobre su... Ah, que, o sea... Bueno, como el tema del de, de, de, de, de Trabajo es interesante, quería saber qué hacía en su trabajo en, la, en, la, en el sector privado. Si sí, aplicaba mucho de lo que dice en este sectorado. Mi reina, si me, pre, si me repites, por favor. Para, en, casi no escuché. Pues, Trata más alto, a ver si… Sí. sí. Eh, bueno, como creo que a todos nos pareció… Viviana, ¿escuchas así? Uh -huh. Sí, sí, estoy escuchando, sí. Todos, a, a todos nos pareció muy interesante lo que hiciste por lo que es doctorado y todos quisiéramos saber un poco más de eso. Ah. Sí, además de cómo aplicas eso que pudiste eh, hacer en el doctorado en tu trabajo ahora. Mm. Ah, ok, ok, ok. O son dos preguntas. Bueno, la primera. Eh, yo tenía esta, esta, esta idea, como les, como les mencioné, yo que quería aplicar el estudio de redes en la, la economía. Entonces, eh, primero yo tenía, un, tenía una data, empecé con, mi, mi tutor me dijo, bueno, lo, primero que, lo único que tenemos así es la data Trade Data, de comercio entre países, mira a ver, que, desde el año 64 hasta el 2012, mira a ver qué puedes hacer con esa data, algo te dirá. Entonces esto, pues sí, entonces empecé a jugar con eso. Y, y con mi co-advisor mi, con mi co creamos un modelo y logramos predecir um, un modelo como de, de competencia entre países, de países que desplazaban a los otros en las exportaciones y, y logramos um, crear un modelo para predecir los países que iban a liderar el mercado en ciertos productos en los años siguientes. Eh, y bueno, y me quedó gustando y seguí, entonces, después que tenía esa data, me conseguí una data de... de de, de turismo, data de migración, entonces yo tenía como mucha, de, de todo entre países, ¿no? Entonces yo tenía esta, esta, esta gran colección de, de relaciones entre los, entre los países, y entonces estaba muy de moda, hace como, todavía está de moda, pero en ese momento un poco más de multilayer, networks, o sea, multicapas, redes de multicapas, entonces eh, se me ocurrió una idea, yo dije, bueno, si yo sé qué tanta gente va de un país a otro, ¿Qué tanto entre ellos comercian? ¿Qué tanta gente migra por educación o por problemas de un país a otro? ¿Qué tanta gente, cuántos vuelos son los, como, o sea, qué relación en vuelos internacionales tienen los países? ¿Qué, qué tal si a mí esa, toda esa información me dice algo de cuándo esos dos países van a tener algún problema? ¿Será posible? Dije yo. Si yo sé cómo se la llevan, de pronto esa información me puede decir cuándo van a tener algún problema. Y lo logramos. Fue una, fue una idea que, bueno, digamos que el predecir conflictos entre países no es nada novedoso. Muchos científicos lo han hecho, y, pero la, la, la, el aplicar las multicapas, sí como el toque fue el toque original. Y entonces esto lo, lo hicimos de esa forma y logramos además demostrar eso. Lo que yo les comentaba, que, que los países son como las personas y que tienen esa relación, que si dos países eh, son enemigos, o sea, han tenido pro, eh, problemas, Normalmente los países aliados a uno de ellos va a tener problemas con el, con el otro. Y entonces fue, eso, fue algo bastante, bueno, eh, para muchas personas no será importante, pero bueno, para nosotros fue bastante, fue bastante bueno. ¿Cómo lo aplico en mi trabajo? No lo aplico porque mi trabajo es totalmente diferente. Yo ahorita trabajo en una empresa de telecomunicaciones y eh, como data scientist y lo que hacemos son cosas como por lo menos predecir en... Como cuando tú prendes el Netflix y te salen las sugerencias, o sea, el algoritmo que, que, que genera esa sugerencia de acuerdo a lo que tú ves, usando Machine Learning, eso es lo que yo hago. Este tipo. Ahora, ahora hago este tipo de cosas, eh, por lo menos cuando sale, la empresa saca un nuevo producto que para sacar en la lista de clientes que son, tienen mayor probabilidad de adquirir ese producto de acuerdo a lo que, a los gustos y a lo que han consumido en el pasado y cosas así. Entonces, ¿qué si lo uso? Directamente no pero la, el, el, el, el agarrar como mucha visión de las redes en general y por supuesto lo, lo, eso de algo te sirve para tener como ideas para aplicarlo a tu trabajo, pero directamente lo que hacía no se parece nada a lo que estoy haciendo ahora. Y de la parte técnica, o sea, las herramientas que aprendiste uh -huh. durante tu estado. Sí, eso sí, eso sí es lo único que quería, gracias Reina, porque eso sí quería hacer bastante énfasis, chicos, de que de pronto eh, la parte teórica de pronto no tiene nada que ver pero son las herramientas computacionales que ustedes aprendan durante el doctorado o durante la maestría los que los van a ayudar a tener algún valor para el sector privado. Porque a ellos de nada le sirve que usted publica, haya publicado tres artículos plus one. Porque, ajá, pero ven acá, tú manejas SQL. Y o sea, las o, o una cosa tan que parece tan tonta como Excel. Yo no sabía manejar Excel. Y en el sector privado la gente trabaja mucho con Excel entonces eso es lo que ellos, o sea, ellos al final, o okay, qué chévere que eres muy inteligente, pero ¿sabes manejar las herramientas que nosotros usamos? Entonces esto, todo, enfóquense mucho también en, en eso, en aprender todo, o sea, la, la, a programar bien, a aprender bueno, machine learning, eh, que es súper importante y tiene muchísima aplicación. Todo, todas las herramientas computacionales que puedan aprender son las que le van a, usted a dar un valor para la industria. Van a ser de su, de, usted, de, su, de su currículum algo atractivo para el sector privado. Porque los artículos ellos no los van a leer. Para aquellos que tienen la intención de pasarse al sector privado, por supuesto. Los ¿Artículos no puedo para, para una que cosa? digan? Claro, claro, disculpa. No, una, una cosa que, que me parece buenísimo, esto de la parte técnica, que sí, es una sobre todo estadística, matemática. Sí. Pero no hay que olvidarse también eh, todo toda la, la forma de pensar que tenemos como científicos y científicas, la estructura que tenemos, somos problem solvers, sabemos cómo resolver problemas, y hoy en día hay un montón de cursos de seis meses para ser data scientist, y ves un montón de casos de personas que quizás, sí, pueden más o menos hacer un plot o algo así, pero lo que nos da la academia y lo que nos da hacer un doctorado para mí en particular, eso es, es algo que, que es definitorio, es la forma de pensar, y en un curso de seis meses no te pueden enseñar a pensar, entonces eso es lo que para mí tiene de bueno y yo valoro de la academia, que yo cuando me pasé a, a, la, a la industria, yo no sabía SQL por ejemplo, seis meses uh -huh. después puedo usar SQL, claro, no sabías, claro, ¡Ah, claro. seis meses después no seré una ninja de SQL, <risa> pero lo uso. Ahora, en seis meses no te pueden enseñar a pensar, y eso claro, pues es lo que yo bravo. más destaco de, eh, de la academia, es lo, que, lo más fuerte que me dio, uh -huh. sí. y, y también lo fuerte de decir que uno tiene un doctorado, que quizás cuando uno esté inmerso en, en el ambiente de la academia, todo el mundo tiene un doctorado y sí. tiene ese síndrome de que no sabe nada porque siempre hay mucha gente arriba, pero la, la perspectiva cambia cuando uno se pasa al ámbito privado y, y no es menor que toda, toda la forma de pensar, la forma de razonar y la estructura que nos da eh, haber hecho eh, nuestras carreras en, en ciencia, en ciencia dura en particular, como es la que hicimos sí. nosotros. Tan, eh, tienes ah, tanta, eh. tanta razón, yo me enfocaba, Josefina, era en el, eh, para, para ese primer trabajo. Sí, eh, seguro. Y ahí, sí, ahí sí tienes que como venderte bien, y, y, sí. pero, pero lo que dices es totalmente cierto, eh, ser científico es un, es un estilo de vida, y, la, y lo, llevaremos, lo llevaremos por siempre. Es una forma de pensar, es una, una, una, una la forma de ver las cosas, de solucionar los problemas. Y eso, eso no se aprende, es ¿verdad? Como dice Josefina, en un curso de seis meses, ni en una carrera corta. Eh, Esos uh -huh. son años de estudio y de, de crear esa estructura, esa intuición bien orientada para resolver, uh -huh. para resolver problemas. Quizás lo que querías decir, Viviana, es cierto. Pues, en el momento que escribo un CV para que se llame. Exacto. La Exacto. No que hay algo que poner, pues. Exactamente porque. si, tú, dos, tú, dos, ¿quién, no sé? ¿Quién va a leer todos esos 7, 8 artículos? Nadie. Nadie los va a leer. A ellos no les interesa porque, bueno, cada, cada sector tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, tú lo que ya después cuando estés adentro es que van a ver la folla que agarraron. Pero en el momento tienes que mostrarle: mire, yo también sé hacer esto y sé hacer lo otro. Entonces. Eh, eh, son esas herramientas computacionales las que ahorita tienen un valor Python, poderoso. Esto, cosas así, ¿no? Gracias, Miguel. Y tal vez inspirándome en esa pregunta de Alfonso. Carlos, llevas una carrera de más de 10 años en academia. No te puedo preguntar qué, qué te dejó el doctorado de que estás haciendo ahora, porque no pasa <risas> que lo seguimos utilizando, pero ¿cómo ves...? Cuéntanos cómo es un día o, cuál es, o cómo ha cambiado tu vida siendo ahora profesor con respecto a tu vida como postdoc o a tu vida como, como estudiante de doctorado de maestría. Sí, es que ya fue hace bastante, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero, <risa> sí es, es muy diferente, eh, es muy diferente, supongo, en ciertos aspectos y es muy parecida en otros, ¿no? Eh, porque el trabajo, el trabajo que yo hago pues tiene, tiene dos partes, la parte de seguir haciendo el trabajo de investigación en Atlas, eh, y para eso la dinámica es, es un poco similar a lo que era en ese entonces, eh, con la diferencia que ahora obviamente yo no me siento a escribir código muchas horas, ni nada de eso, yo no hago el... el, el el grueso del trabajo técnico, eh, pero pues la parte de estar involucrado en algún análisis de física, de asistir a las reuniones, etcétera, la dinámica de estar de ser parte de estos experimentos, pues es es un poco la misma, ¿no? Eh, y el otro lado, pues es la parte académica desde la supervisión de los estudiantes, de eh, estar con ellos, de guiarlos, de justamente eh, inculcarles estas cosas que, que, que mencionaban ahora Josefina y, y Viviana, siempre sobre, sobre que justamente lo de trabajar en un análisis del Higgs y esto, pues sí, es interesante y está bueno, pero en últimas, yo siempre les he, les he recalcado eso a los, a los estudiantes, eh, quedan muchas más cosas que eso, quedan... Eh, queda la habilidad de resolver problemas, quedan las habilidades computacionales, quedan todas esas otras eh, skills que, que uno adquiere cuando trabaja en este campo. Y, y eso es lo que a mí siempre me, me pareció eh, más llamativo de, de esta área de la física y de lo que, y de lo que yo terminé haciendo, eh, que tiene como esa, esa, esa variedad de... de de destrezas que se adquieren con, con el tiempo y con el, y con el trabajo, eh, que supongo que es común a otras disciplinas, pero, pero que en el caso mío, de lo que yo hago en física de partículas, pues es muy eh, notorio y es muy, es muy evidente. ¿no? Entonces, eh, pues creo que ha cambiado en, en ese sentido, en que ahora pues yo puedo transmitirle cosas a, a, a los estudiantes que que, que vienen, que están en la universidad, y puedo entonces involucrarlos a ellos también en el trabajo, en, en el experimento. Ya no estoy solo yo eh, con el grupo de gente con el que estoy trabajando, sino que eh, tengo como esa, esa posibilidad de también eh, tener estudiantes y un grupo con el cual trabajar en equipo. no Entonces, eh, eso creería que es, que es el, el principal el principal cambio, ¿no? Hay mucho humano. Sí, yo también eso he notado en, en mis carreras. Que, que, igual como decía Carlos, yo hacía análisis, uno empieza haciendo análisis, corriendo todos los códigos, y luego pues, uno empieza a tener más estudiantes, más supervisión, y se vuelve también más humano, o en mucho contacto humano, muchas relaciones humanas, redes, dirigir a estudiantes, enseñar, hablar con estudiantes. Y no solo con, con estudiantes, colegas, organización de eventos, proyectos, proyectos. proyectos. toda esa parte también. También son habilidades que vas ganando en el camino. Cómo como coordinar un grupo, cómo trabajar en equipo, cómo establecer los deadlines, ver qué está, manejar riesgos en el proyecto, manejar conflictos. Todo eso sí. terminas aprendiéndolo cuando te vas moviendo un poco más en la escalera. Karen. Y... Como les dije, el futuro de la física está en las colaboraciones. <risa> <risa> vamos, inevitablemente, sí, vamos a trabajar en grupo. En el físico aislado, experimental, en física de partículas es, es muy, raro, sí, muy raro. Yo creo que en general, no solamente en física de partículas, en general, esa idea del científico solo aislado en su esquina trabajando solo, eso ya no se ve. O sea, los... los, los los problemas que tenemos o los retos que tenemos son tan complejos, que no es una sola persona, muchas veces ni siquiera un solo país que lo va a resolver. A ver, más preguntas. Yo eh, digamos, relacion yo creo que pues, para cualquiera que la quiera contestar, es sobre, digamos, ahorita se ha hablado mucho acerca de la, del potencial que tiene que tenemos en formación respecto a la industria sobre la ciencia de arte, pero qué, otras, ¿qué otros conocimientos o habilidades en la física sirven o pueden ser usados también en la industria o son apetecidos en la industria además de esa ciencia de arte? No sé si, no, si, si, Yo no sé si este panel apropiado para responder, pero. Viviendo, Josefina, ¿han notado que además de, de las habilidades técnicas, hay otras cosas que, que están buscando en sus industrias? No, quizás es un poco eh, esto que, que vos decías, que ustedes decían, chicas, Rey y, y Joa, eh, que uno, eh, al formar estudiantes, uno empieza a tener otras responsabilidades cuando va creciendo y uno también aprende a trabajar en equipo, eso es fundamental, nosotros además nuestro ego está muy bajo porque estamos siempre conscientes de lo poco que sabemos y tomamos comentarios cuando uno trabaja en, en Atlas, no sé, yo no tengo experiencia en otros experimentos, pero todos los grupos que teníamos opinaba de igual forma el undergrad como el profesor, es todo muy, muy homogéneo, muy, muy horizontal, entonces uno aprende a tomar críticas, uno aprende a hacer críticas, porque lo que a uno le interesa es eh, dar un resultado que sea científicamente correcto, entonces la forma de trabajar en grupo, la forma de ver las cosas, yo en mi trabajo, que es una startup, entonces es un poco más, eh, más hectic, más descontrolada, todo el tiempo estoy diciendo, ya sé que yo vengo de una organización muy grande, pero ¿por qué no nos organizamos así, así y así?, entonces uno trae un poco esa perspectiva de eh, trabajar en equipo, de quién habla, de quién no, de que tiene que haber un líder, por más que todos podamos opinar. A mí eso me parece bastante importante, que va más allá de lo técnico, y es justamente este trabajo en equipo que la ciencia nos prepara para eso, porque como decían las chicas, ya no existe más ese concepto del científico, en general hombre, aislado, con ideas geniales. Ahora todos colaboramos y todos tenemos una opinión, siempre y cuando estemos formados para decirla, ¿no? Eh, pero eso puede ser una, una skill extra que, que, nos da, que nos dio la academia. Y sí, también yo creo que eh, añadiría a lo que está diciendo Josefina, la capacidad de trabajo que uno adquiere. Porque son tantas horas de estudio con temas tan complicados que uno además de volverse, pues, de, de ser capaz de entender si eh, sistemas eh, complejos, eh, uno, uno, uno, uno, uno trabaja mucho o sea uno, uno, uno en la tesis o sea uno en la academia trasnocha muchísimo yo creo que eso es algo que bueno al final aporta porque uno, uno está acostumbrado a eso ¿no? a grandes cantidades de trabajo y a grandes cantidades de información eh, Bueno instrumentación científica también es una capacitación que puede tener un gran impacto en una carrera profesional y Obviamente eso depende también del de, de tipo de industria, de los países donde uno desee vivir, etc. Pero hay empleos de tecnología de muy alto nivel en los que los científicos con doctorado consiguen empleo y pueden tener actividades muy, muy interesantes en la industria de investigación y desarrollo y proyectos de investigación más Sí, está la parte de análisis ¿no? de datos que mencionábamos, ¿no? sí. pero también las habilidades de simulación. Uh -huh. Eso también es muy importante, dependiendo, de nuevo de la industria donde te... Exacto. Pero, pero sí, instrumentación, ciencia de edad, parte estadística, eh, simulación y todo. Todas estas cosas que siempre llamamos softs, pero que no son, no son softs. Para mí son cada vez mucho, más, uh, mucho más importantes y mucho, cada vez más valoradas eh, Hombre, más claro que sí. Tanto dentro como fuera. ¿no? Igual en la Academia, sí, sí. cuando pues, estamos buscando un trabajo, ya te empiezan a preguntar, bueno, pero ¿has liderado un equipo? Eh, ¿Cómo te ha ido con la supervisión de estudiantes? O sea, ese tipo de cosas también se lo toman en cuenta, cuando estamos buscando una posición fija en la Academia, bien sea en un centro de investigación como para cómo en una universidad. O cuando vas a contratar un PHD también, ¿no? El, el estudiante, cuando haces la entrevista, el estudiante comunica, hace preguntas. O ya se ve que es un estudiante que va a estar aislado Y que bueno, va a ser un poco difícil la comunicación y en este Sí, perdón, ¿Cómo? quizás agregando un poco a lo, que, a lo que dice yo A lo de la comunicación eh, Nosotros estamos acostumbrados en general en nuestros trabajos en la, Estábamos acostumbrados en la academia A hablar con gente que es top en su área Entonces todos tenemos unas conversaciones que, que son las más técnicas del mundo, pero después tenemos la parte de outreach, que nos hacen entender cómo comunicar a gente que no es de, de tu área, que no es súper experta, cómo comunicar cosas de manera simple. Y ese fue uno de los, de los choques más grandes que yo tuve, porque de repente yo estaba en grupos eh, cross-funcionales, le dicen, o multidisciplinarios, o eh, sea, lo que nosotros decíamos, en el que la gente no maneja tu vocabulario técnico de matemática, de estadística, y bueno, y tuve que adaptarme, y tuve que empezar a usar esas skills de comunicación con gente que capaz era de marketing, yo estuve haciendo cosas en estos meses de marketing, cosas de business, de, de definir la estrategia de business de la empresa, y eso te obliga a comunicarte de otra forma, porque no es que la gente... Sea más o menos inteligente Es simplemente que usan otros vocabularios Y, y es tu problema y, eh, poder comunicarte de una forma que ellos te entiendan Entonces quizás no vas a usar la palabra plot Vas a usar la palabra gráfico Quizás no vas a usar la palabra histograma Vas a usar algo Entonces eso es una habilidad que también siento que nos dio la academia eh, Y en particular cuando uno hace un poquito más de outreach O cuando uno enseña o tiene estudiantes a cargo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice histograma? <risa> ya <los> <risa> no sabemos cómo decirlo. Ojo, hacer una de pausa café, y nos va a estar hablando justamente de cómo comunicar ciencia. Eh, preguntas. Eh, pero, sea, la mayoría de las personas que estamos, aquí estamos con conversando en la maestría me causa curiosidad qué tanto impacto tuvo el doctorado en la siguiente etapa académica en el desarrollo de esas habilidades. Porque ahorita la, la oferta... La obra pues, está que se presta casi desde que no está saliendo integrado, si es en ciencia de datos, pues, por ejemplo. Entonces, realmente uno se enfrenta a la decisión de, ¿será que sigo el doctorado o revalúo más bien otra, otro camino? Entonces, realmente, ¿qué tanto es el impacto de ese PSP para desarrollar esas habilidades? Qué pregunta tan importante. Eh, de, depende, ¿sabes? Eh, por lo menos yo tengo colegas que, que son también científicos de datos y ellos no tienen, tienen doctorado y ganamos lo mismo. Entonces, eh, des, es decir, la empresa no me está pagando más por mi doctorado. Ahora, que me dieron el trabajo más fácilmente porque yo tenía un doctorado y eso da un soporte de que, bueno, algo sé, seguro que sí, seguro que se ayudó. Pero que eso va a marcar una diferencia en el salario, en el, en el sector privado, no necesariamente. ¿Ya? Entonces, eh, pero seguramente para, para encontrar ese primer trabajo, depende el, el, el, el, el, el tamaño de la empresa, y la, porque las empresas es, es, es, valoran eso. Ellos entienden que una persona que ha hecho un doctorado, ellos saben que eso viene con un paquete de, de habilidades, ellos lo saben. Que paguen más o, o menos por eso, ya es otra historia. Entonces, digamos, para encontrar el trabajo, te puede, seguro que sí ayuda. Para ganar más o menos, depende de la empresa. ¿Y en cuanto a las skills, Diana? O sea, ¿tú? Eh, ¿tú los skills? Ah, demás, sí, claro que sí. ¿Claro que más. sí? Sí, claro que sí. Aunque cuando, cuando entras al sector privado te das cuenta de que te faltan un montón de otras skills que no, no desarrollaste en tu... Por lo menos yo... Yo soy malísima en business, en, en marketing, porque yo nunca, yo nunca trabajé en eso. Yo, yo hacía mis modelos para predecir mis cosas, pero yo ni idea, o sea, yo ni idea de cómo se pone eso en producción, cómo se vende ese, ese eso, yo no sé. Yo eso no lo sabía y pues poco a poco toca aprender y uno va, pero, pero como te digo, eh, un cerebro bien entrenado eh, adquiere, absorbe información pues más rápido. Entonces, seguro que, que todo eso que estás aprendiendo va, va, va a servir de alguna u otra forma, claro que sí. Eh, pero claro, cuando si tu idea es cambiarte al sector privado, tienes que ir mentalizado de que hay un universo de otras soft skills para aprender, impresionantes. Bueno, y bueno, también depende mucho sí, no. del parque, porque por sí. ejemplo, en, en Alemania un doctorado es muy reconocido. Socialmente y también para conseguir un trabajo. Hay uh -huh. eh, dudas, montones, sea, ser doctor para buscar trabajo en, en, en el privado y, y ayuda también en, en la carrera. En, sí, eh, pero es porque es como funciona el sistema alemán. Uh -huh. eh, sí. El sistema alemán se espera que, que, que solo una minoría de los estudiantes que hacen doctorado van a quedarse en la academia. Entonces, los doctores son uh -huh. para la. Y es el, el motor, o sea, es parte como de la filosofía alemana. Sí. Que es, que es tener gente que, que sabe pensar, que ha hecho este ejercicio, uh -huh. y luego va a trabajar en industria privada. Trae esa, esa, ese engranaje de, de, de pensamiento crítico, sí. y ellos lo quieren, y lo quieren en la industria, no es solamente un ejercicio académico, ellos lo quieren en la industria, y contratan doctor. Y hay gente que hace doctorado simplemente nos aliento que luego va a ir a, a la industria. Y depende, al menos, los dos sistemas con los que estamos familiarizados, que es el estadounidense y, bueno, ahora el francés, pero <ríe> anteriormente el estadounidense y el suizo. Ellos, en las industrias tienes diferentes niveles de salario dependiendo de, de la... Uh -huh. Entonces, depende mucho del país. ¿sabes? Mucho del país, evidentemente. Cuando, inclusive sí. la industria. Sí, inclusive escogí hay, mal. Hay <ríe> estás pensando de una startup o algo en grandes yo lo que eso también varía? sí no yo quería yo quería decir que que sí que depende creo que depende mucho de la de las circunstancias en las que en las que uno esté eh, las cosas han, han cambiado bastante en los últimos años muy rápidamente hace 10 años era difícil, bueno, tal vez no hace 10, pero hace 20, eh, no podías pensar en pasar de la academia a la industria sin pasar por un doctorado en ningún país del mundo. Eh, pero eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Eh, en Europa, ese salto se puede hacer mucho más rápido hoy en día. Para nosotros, en nuestros países latinoamericanos, esa brecha se sí ha ido reduciendo, pero sigue siendo grande, eh, porque no somos... Países que generen ese tipo de industrias donde se necesita ese tipo de desarrollo tan eh, de tan alto nivel como en países europeos. Entonces, eh, depende un poco de, de, de en qué circunstancia estés. Eh, puede que si tú tengas decidido que quieres estar en la industria, eh, puede que hoy en, en Colombia o en algún país eh, cercano, puedas encontrar un trabajo en la industria como analista de datos recién salido del, del pregado o con la maestría, eh, que no, no solía ser posible hace un tiempo. Eh, pero también puede que, que no y para, y para dar los saltos eh, a una industria en Europa o en, o en Estados Unidos, seguramente que vas a necesitar tener ese, ese paso adicional de... De haber hecho el doctorado y tener como ese, esa experiencia de haber estado en otro país y en otro lugar. Ese, ese pedazo de saltar de nuestros países a Europa, a Estados Unidos, pone una, yo creo que una restricción adicional en ese, en ese salto, ¿no? Eh, que creo que se ha ido reduciendo mucho porque hoy en día en todo el mundo se hace análisis de datos y, y, y, y es importante en todas partes. Eh, pero creo que está condicionado un poco a, a no sé, lo que, también lo que vaya pasando, como, como hemos contado ahora de nuestras historias, todas las historias tienen muchas circunstancias que van marcando el, el, ese camino, y pues puede que encuentres una beca de doctorado primero que un trabajo, o al revés, entonces depende mucho de, de eso. Sí, exacto. Y el deseo personal, es verdad que irse, si es... No sé, irse a estudiar a Europa o tener un grado europeo, pues siempre ayuda luego para conseguir, si el deseo de uno es irse a otro lugar, Europa, Estados Unidos, a otro lugar, o pues hacer un grado educativo, ayuda luego a insertarse en el mercado de trabajo, porque siempre una universidad local, pues no ser más que una universidad en otros lugares. Y, y también a nivel local es importante conocer las realidades de los países, porque también está la decisión, que por motivos muy personales, queramos quedarnos acá y hacer vida acá. Eso es muy importante. Sí. Y, en ese, y en ese momento es importante hablar con las redes, con los profesores que tengan, con colegas que hayan hecho doctorado antes, que les cuente un poco cómo ha sido la situación, cómo ha sido insertarse dentro de la academia, en el país en el que ustedes quieran estar o cómo ha sido insertarse fuera de la academia en un país que ustedes quieran estar? Yo creo que independientemente de como, si, si van a, a continuar en la academia o hacer eventualmente el brinco después de academia al sector privado, si tienen oportunidad de hacer un doctorado eh, afuera o en Colombia. Yo les recomendaría que lo hicieran porque es el único momento, bueno, en el caso de los que estamos en Europa que no tenemos que enseñar, bueno, en mi caso, es el único momento en que me, me pude dedicar solo a hacer investigación y con una, una, con una buena beca, o sea, yo vivía tranquila, o sea, no, eh, hacía solo lo que me gustaba. Entonces, yo, yo aprecio mucho ese tiempo que tuve para hacer solo investigación. Entonces, si tienen la oportunidad, pues yo creo que de todas formas, o sea, regálensela, o sea, es maravilloso, además de todo el, el, el, el, el aprendizaje que van a tener, seguro que va a ser útil, seguro que va a ser útil, ya sea como en países como en Bélgica, que evidente, aparentemente eso no marca una diferencia salarial, o, o ha sido mi experiencia personal, de pronto en otras empresas sí, eh, o en casos, como dice Joanny que que sí que sí lo valoran yo les yo yo so, digo, al final si sí hemos llegado hasta este punto es porque no amamos la ciencia eh, entonces yo los, los motivo los motiva que a que se se regalen esa oportunidad hay muchas muchas oportunidades aquí afuera también en, en europa las chicas tienen una colección de links yo sí yo yo los invito a que si sí pueden háganlo la ciencia es lo más bello del mundo <risa> Y eso es verdad, que en el periodo de THM está dedicado a una investigación de algunas cosas y es un periodo único. También es un periodo difícil. no, es, no, porque, no, no Hay que hacerlo, hay que hacerlo con, gusto. con gusto. O sea, si tú quieres hacer, si la decisión de tomar un... un de hacer un placer es que es una decisión consciente y que también es un periodo de... Mucho trabajo. Y, y si lo quieres hacer es porque de verdad lo quieres hacer pero que no quepa duda de que útil va a ser sea cual sea la decisión que tomemos de quedarnos o en la academia o pasarnos al sector privado seguro que va a ser muy útil yo quería hacerles una pregunta desde la perspectiva motivacional porque claro a mí, a mí personalmente me pasa, y muchos chavales que ven a trabajar conmigo de la, de la academia también les pasa. Así que tú estás, a lo mejor, intentando estar o llegar en una frontera de conocimiento, algo que es bueno, más allá, a lo mejor, de la vida de cada uno, que más prefiero para hacer eso, para pasar a trabajar, a lo mejor, en la industria mando el cerebro para hacer a lo mejor un motor de recomendación para que la gente compre más cosas que no necesitan o a lo mejor gente que tú no conoces se haga más rica o no porque cosas así tan extremas o porque a lo mejor una fábrica sea más eficiente entonces ¿cómo, cómo se concilia esa cuestión motivacional? o como perspectiva eh, puedo, puedo empezar si quieren, eh, como vos decías y también como veo a Viviana expresarse, eh, nosotros amamos la ciencia yo tengo un tatuaje que dice ciencia con un corazón, entonces nosotros amamos la ciencia yo los últimos 10 años de mi vida se los dediqué a la ciencia, se los dediqué a la academia y, y no es menor cuando uno dice que ama la ciencia porque uno cambia su vida, se mueve de país en país no duerme, no vive, deja de lado un montón de cosas por la ciencia Entonces, efectivamente, y, y sí, coincido, es un cambio muy grande dejar, al menos para mí, y veo lo mismo en Viviana No, no fue trivial, no fue que uno dijo, chao, me voy a hacer plata y dejo la, dejo la academia Yo de hecho lo hice teniendo mi posición permanente, entonces fue una decisión muy importante en mi vida Y obviamente hay un montón de cosas que uno puede hacer en la, en la industria, yo me acuerdo que cuando empecé mi carrera decía, no, yo ni creo que me voy a ir a la industria porque lo único que podés hacer ahí es trabajar para un banco, o cosas así y hoy en día sigo diciendo que a mí no me gustaría en particular trabajar para un banco Soy bastante afortunada que encontré una industria que me parece interesante, que es la industria de la música eh, me gusta, por ahora está, eh, está bien con mis valores eh, no descarto hacer otras cosas, porque me parece que siempre hay algo que uno puede destacar, por ejemplo, siento que la, el ambiente privado está mucho más eh, open mind, y mucho más abierto a probar nue nuevas cosas, somos mucho menos conservativos, eh, tenemos muchas más herramientas porque tenemos mucho más recursos, eh, pruebo cosas nuevas, aprendo cosas nuevas todo el tiempo, y obviamente eso implica hacer un tratamiento distinto de los datos, cuando yo trabajaba en Atlas era algo tenía que estar bien y teníamos un proceso de unblinding, no podíamos mirar los datos antes de tener una estrategia de análisis como corresponde, y ahora las cosas son de otra forma y aprendí a interactuar de otra forma con los datos, mi motivación básicamente es en aprender cosas nuevas, aprendo herramientas nuevas, aprendo un montón de ciencias sociales, que yo siempre uno siempre quizás las tenía más como una ciencia de segunda o algo así, eh, y es súper interesante entender el comportamiento de la gente, si a uno le apasiona aprender cosas, encuentra la motivación en todos lados. Entonces, al menos en mi caso, es así. Eh, no sé si eso responde, o si Viviana quizás tiene una, una opinión diferente. No, estoy no puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, y más aún, dado que... que, que que va a ser así que de pronto termines trabajando en algo totalmente diferente más aún aproveche tiempo del doctorado donde haces lo que quieras donde <risa> <risa> <risa> claro claro eh, esa es la realidad de la vida esto eh, vivimos en este mundo qué vamos a hacer eh, y toca jugar el juego y, y la verdad es que bueno habrán de pronto industrias un poco como como dice como dice Josefina donde tus valores de pronto entran chocan un poco pero hay muchos sectores donde es muy, muy interesante y, y donde, bueno, de pronto sí, es verdad, hay gente que se está haciendo rica, pero tú te diviertes en el camino también eh, y hace cosas también interesantes. O sea, cuando tú haces un, un modelo, como digo yo, para predecir cosas en tu eh, quién va, que para de pronto eh, se va a beneficiar la empresa, pero también te da satisfacción a ti porque es algo que vino de tu cabeza. Entonces, bueno, encontrar la satisfacción en ese tipo de cosas eh, también es importante y otra cosa es que eh, nosotros de pronto pensamos que los científicos somos los más inteligentes, lo, y te, tú entras a, a, a una empresa y, y te das cuenta que hay colegas tuyos que, que de business, de marketing, que son supremamente inteligentes, que no han hecho doctorado, pero son gente brillante, brillante en su campo y, y de la cual también uno, con la cual uno también va a disfrutar eh, eh, la colaboración, ¿no? Eh, yo yo creo que los, la invitación es hacer bastante más positivo frente al trabajo en el sector privado eh, y no pensar siempre que estamos enriqueciendo a otro. De pronto hasta en el camino no hacemos algo de dinero nosotros mismos, pero eh, sino más bien a tratar de buscarle encontrar entre toda esa bandeja de opciones tratar de buscar de pronto la, las que nos llamen la atención y las que nosotros de pronto sintamos que nuestro trabajo va a ser algo cool que vamos a, a, a, a los resultados son interesantes son cosas que de pronto llaman tu atención como por lo menos en el caso de Josefina la música y, y, y en el caso mío eh, de las telecomunicaciones yo creo que se también ha cambiado muchísimo antes había esta, ¿qué se va a decir más? este cómo um, decirlo este rechazo sí era como la academia. Y había esta cosa. Yo creo que se ha cambiado muchísimo en los últimos años dentro de, dentro de la academia. O sea, lo, lo vemos acá. O sea, parte de lo que nosotros hacemos es, es, es, darle, es queremos darles esos networks también con, con la industria, con las startups que forman parte del consorcio, que ustedes puedan tener acceso a herramientas y aprender herramientas que se usan tanto dentro como fuera. Yo creo que... este Así como los alemanes que tú decías. O sea, es, que es maravilloso poder tener gente que, que tiene un proceso de pensamiento y de resolución de problemas, no solo dentro de la academia, pero que pueden estar en cualquier área. Claro que sí. Pues claro, y, y que lo es, van a enriquecer. Indudablemente ¿eh? lo, lo van a enriquecer. El pensamiento crítico, sí. donde quiera que vayan, va a enriquecer. Bueno, ¿cómo lo has visto tú en, en, en tu carrera, este cambio con respecto a esta acción? A esta ¿Con respecto a qué? Perdona, no te escuché lo último. A la visión que tenemos a, a la industria dentro de la academia. ¿Cómo has visto tú ese uh -huh. cambio? Sí, yo creo de... que sí. Yo creo que sí ha cambiado y ciertamente se sí ha ido flexibilizando un poco, ¿no? Creo que, creo que antes, eh, cuando tú empezabas a hacer un doctorado y estabas con el ámbito académico, el camino era solamente la academia y seguir y seguir y seguir y seguir. No importa el número de postdoctorados que tocara hacer, etcétera. Eso creo que ha ido cambiando bastante y, y creo que tanto en el, en el mundo académico, desde, desde, desde la visión del de, de profesor que le inculca ciertas cosas a los estudiantes, como desde eh, la visión de, de los estudiantes que vienen, eh, creo que es mucho más amplia amplio el panorama y mucho más amplia la visión y, y no está tan encasillada la, la academia como el único camino eh, a seguir. Eh, incluso eh, ya, ya los, los, eh, los chicos, los estudiantes ya eh, tienen claro cuando están estudiando física que ellos están estudiando física porque quieren hacer ciencia de datos y que quieren hacer otras cosas y que quieren, eh, ellos lo tienen claro. Eh, que es una cosa que antes no ocurría. Eso, eso creo que ha venido cambiando mucho y que, y que el panorama creo que ahora es mucho más amplio, ¿no? Que es mucho más eh, positivo, como decía ahora Viviana, y no está como tan eh, satanizado, no sé, como tan eh, marcado como algo que no se puede hacer, sino que es perfectamente, está dentro de todas las posibilidades, ¿no? Como para una, una pregunta. pero pues, era un poco como en sintonía de la última pregunta, que yo sí, bueno, por por, parlo por mí, pero o es sea, cierto, cuando, bueno, salidas si en el sector privado, cierta desmotivación de que uno termina de uno termina trabajando en cosas que de pronto no está, puede no tener alternativas, sino trabajando en cosas que de pronto no estás tanto con los valores de cada uno. Y en ese aspecto, personalmente yo he estado pensando en que es una tercera vía de tratar de hacer eh, o sea, un emprendimiento. social. Eh, sí, de algo así: o sea, un de hacer innovación social, pensando en las cosas distintas, de, de pronto generando no solamente valor para mí, sino también para, para todos los que me sustituyan. De, de, ese tipo de, construir ese tipo de proyectos qué tan viables los ven eh, se puede compaginar con con la academia eh, yo por lo menos veo que por muchos profesores acá eh, además de hacer, seguir con su trabajo de investigación sacaron adelante la ponga, ¿cómo se puede combinar todo eso? ¿y cómo es? Cómo la perspectiva aquí, para decir que no sale tanto de la vida ¿no? Son unas chicas superpoderosas. Dile <ríe> ¿Ah? la verdad es que ustedes son unas chicas superpoderosas. <ríe> ah, pero nos toca aquí a, a los que estamos metidos en esto responder a esa parte. Primero hay, hay, muchísimo, hay muchísimas startups para desarrollo social actualmente. Eh, hay, también lo he visto en los últimos años que el, el Funding que se está dando desde el, el de organizaciones organismos internacionales para el desarrollo de eh, eh, ah, inteligencia artificial, para eh, el cambio climático, eh, para entender, ¿verdad? por ejemplo, los procesos de, de migración y o sea, todo eso hay, hay, hay una ola de desarrollo de funding que se está dando para eso. Así que el camino ahora, por, por ahora, está abierto para esas cosas. ¿Cómo lo haces? Yo creo que lo que cuenta de Diana, y lo que contaba Josefita y, y Carlos. tienes ¿sí que entender cuáles son tus valores, o sea, ¿qué es lo que tú quieres dejar? O sea, de aquí a 20 años tú entras y dices que hice ya. Y encuentras un tiempo. O sea, encuentras un tiempo, discutes con tu... Con tu... Con tu, con tu ¿Con con red, red. Con tu red te arma en equipo, porque esa no es una cosa que se hace solo te arma en equipo. Aquí tenemos un montón de gente que está haciendo eso y es mucho más agradable trabajar en conjunto. tenemos... ¿Cuántos...? Yo no lo llevaba mi 10 <risa> años, empezamos a estudiar sus en el 2003. Nosotras empezamos el, el primer día en la universidad, juntas así con nuestro borralito. <risa> Nos graduamos ¿no? el mismo día, tú le jalabas la mano el mismo día. O sea, te creas, gente trabajas en un grupo, disfrutas lo que estás haciendo. Y hables con tus empleadores para explicarles el por qué eso es importante y el por qué eso está ayudando sí. también a tu carrera. Todos nosotros hemos, hemos pasado por eso: de decir, yo quiero dedicarle un 10% de mi tiempo, un 15% de mi tiempo, un 20% de mi tiempo. Que para mí es muy que importante. Sí. Y, y te ayudo así. Claro, esto no es solamente importante para mí, para ti también Que te ayudo a crear ruidos, que te ayudo a crear cooperación. O sea, que esté cayendo gente al laboratorio. ¿tú? Es y... muy, muy importante, eso va contigo como persona. Este... Yo recuerdo en algún momento, por ejemplo, trabajando en el doctorado, que me decían, pero no, no compartas todas las cosas, ¿por qué le das todas las ideas a, a alguien más? ¿Por qué estás diciendo cómo estás otras cosas? Y yo siempre he sido una persona muy abierta que quería compartir y, pues, ¿por qué Y yo... Y mira, esa persona con la que estaba compartiendo ahorita mi gente, es de los estudiantes de mi gente, que luego cuando yo tengo una posición quieres venir. Este, y, y luego le, le dije, bueno, la conga eh, es importante para ti. Sí, bueno, está bien. Vamos a firmarla, a ver qué, qué es lo que podemos hacer. Y, y yo creo que es eso. Eh, para mí, por ejemplo, una, algo que me quita mucho tiempo o, o al que le dedico mucho tiempo es mi hija, la mi vida de, de madre con, con y poner límites ¿sabes? A mí me apasiona la ciencia, disfruto un montón lo que hago, disfruto el trabajo con los estudiantes muchísimo. Oye, pero a las cuatro y media tengo que irme a buscar a mi niña y, claro. y me voy feliz a, a buscarla. Claro. Y poner mi O sea, mi niña necesita mi tiempo. Calidad y de ahí, tiempo, claro. claro. llego a las siete y media, ocho, cuando me dejo a ella en la guardería, a las cuatro y media me voy a buscar. <risa> y, claro, y, claro. y se, se acabó, son mis límites. Y, y es importante darle el tiempo a las otras cosas que tú también quieres, y yo quiero ambos. O sea, en este momento yo digo, estoy muy feliz en mi vida porque voy muy feliz a mi trabajo y voy muy feliz a buscar a mi niña, y eso me da un equilibrio. Y, y yo creo que es importante ¿eh? hacer las cosas con, con el gusto, con el gusto. Su, y al concordarse con tus valores. Claro si sí. una no pasión por algo no quiere decir que no tengas pasión por pero... otra. Sí. Claro. No, y para, un, una, una cosa más que hay otra opción más que es medio un híbrido y otra de las chicas con las que nosotras trabajamos eh, Camila eh, ella es parte por ejemplo ahora hay un montón de institutos que, son, que están financiados por, por el gobierno por distintos gobiernos que son más un híbrido, por ejemplo en el Alan Turing Institute en Londres, en el que eh, uno trabaja en distintos proyectos, como decía Reina, por ejemplo, más relacionados con el cambio climático, o vienen empresas, o vienen organismos gubernamentales a plantearles problemas, y ellos como instituto tienen expertos, eh, sigue siendo el ámbito privado, ¿no? pero tienen expertos, grupos de gente que hace Data Science, y por dos tres meses trabaja en un proyecto que le viene y le, se, lo, se lo propone o bien el gobierno o bien una empresa. Entonces, eso es también que ahora se está haciendo mucho más, más común este tipo de, de institutos, porque no son completamente empresas, pero que son medio un híbrido y que hacen cosas un poquito más comprometidas, si se quiere, con otra filosofía. Eh, siguen teniendo en cuenta eh, cuestiones de medio ambiente, o cuestiones médicas, o de tránsito, entonces hay un montón de opciones desde lo más hardcore de la ciencia, como hacía yo hace unos meses y como hacen ustedes, hasta lo más hardcore de la industria privada, tenés un espectro súper grande, ya no es más, te fuiste al lado oscuro como decíamos hace unos años <risas> cuando alguien se iba, ahora hay un montón de grises, hay un montón de opciones, que pueden ir de acuerdo con tus valores, o si tus valores es hacer más plata, tenés la opción de ir a hacer más plata, o si querés un poco menos de plata y algo más interesante, o sea, la oferta es infinita, del mismo modo que en la academia la oferta es infinita. Eh, nada de eso quería comentar. Es una manera perfecta de cerrar, porque eso, hay un montón de matices y de grises, de lo que puedes hacer tanto de un lado como de otro. Eh, muchísimas gracias de verdad Josefina, Liliana y Carlos por participar, de verdad, espero que lo haya gustado el panel, que, que lo hayan disfrutado nosotros, ciertamente, sí, lo decimos. Eh, gracias, de verdad, chicos. Teníamos unos slides sí, sí. para hablar un poco sobre las oportunidades que, que existen. Creo que las vamos a ver en el índice Sí, exactamente. Sí. Las vamos a ver en el índice así tienen todos los, los, los mm -hmm. links disponibles. Hay información sobre dónde buscar trabajo, dónde buscar un PHD, si quieres quedarte en, en el área de física, o cómo armar un CV. y Las diferencias que hay entre armar un CV para la academia y un CV para la industria. También tenemos unos links allí. ¿Cómo preparar una entrevista? También tenemos unos links allí, entonces vamos a poner eso en la, en el índito. Y un vistazo y si tienen alguna pregunta, estamos aquí esta semana para, para seguir hablando. Ustedes tienen unas personas que son Quería, quería mencionar, Reina, que por favor, si alguno de ustedes, los chicos, tiene interés en, en Bélgica en particular, eh, yo cuando, cuando me vine para acá fue eh, bajo un programa que era para estudiantes tercermundistas, entonces eh, si alguno tiene una, la misma curiosidad en esta área de redes eh, y venirse para acá, para Bélgica, pues con mucho gusto contáctenme en mi LinkedIn y, y, y con un placer los puedo informar y poner en contacto con las personas, eh, a ver si, si hay posibilidades. Gracias, gracias pondremos entonces allí el el link el link, ¿no? ah, el link. Eh, uh -huh. perfecto bueno muchas gracias chicos chao chicos eh. gracias gracias chao chao chao, chao, chao.